Bueno, hoy en PASO vamos a ver otro método para calcular la inversa de una matriz, ¿vale? Sabemos ya el método de la junta de la transpuesta, partido determinante, y ahora vamos a ver un método que es el, eh, mediante Gauss, ¿vale? ¿Cuál es el método de Gauss? El método de Gauss sirve para resolver sistemas de ecuaciones, para calcular la inversa, un montón de cosas. Se aplica para matrices, ¿vale? ¿En qué consiste? Nosotros tenemos una matriz, ¿vale? 2, 1, por ejemplo, esta matriz A, por ejemplo, el método de Gauss tiene un fin, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cómo se puede aplicar? En el método de Gauss se puede hacer eh, dos transformaciones. Bueno, tres transformaciones, ¿vale? Una, que es dividir una fila entera entre un número. Por ejemplo, podemos dividir esta, esta fila entera entre el 2, por ejemplo. Esa sería una transformación que se puede usar. Otra transformación es cambiar una fila por otra, ¿vale? Podemos hacer así y decir, os pues, pongo esta fila aquí y esta fila aquí. Y es otra transformación que es, que es posible en el método de Gauss. Y hay una tercera transformación, que es la más utilizada, que es sumarle a una fila otra fila igual o multiplicada por un número, ¿vale? Puedo sumarle a esta, esta fila multiplicada por 2. O puedo sumarle a esta, esta cambiada de signo. ¿Vale? Todas esas cosas puedo hacer, ¿vale? Entonces, recuerdo, ¿vale? Podemos cambiar el orden de la fila, multiplicar una fila o, o dividirla en el caso de que multiplique por una fracción, y sumarle a, a una fila otra multiplicada, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la inversa mediante el método de Gauss? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente Por ejemplo, quiero calcular eh, la inversa de esta matriz, ¿vale? 1, 2, 2, 1, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues la colocamos de la siguiente forma, ¿vale? La vamos a colocar en una matriz, pero añadiendo la otra matriz, ¿vale? La colocamos en una matriz, pero aquí vamos a añadirle la matriz identidad del orden que sea Como esa matriz es de orden 2 por 2 le añadimos la identidad de orden 2, ¿vale? Recuerda, la identidad es la de valor 1 y todo lo demás 0, ¿vale? ¿Y qué vamos a intentar hacer? Mediante el método de dado. lo que vamos a intentar conseguir es que esta identidad esté aquí y lo que nos queda aquí va a ser la inversa de esa matriz, ¿vale? Tenemos que hacer transformaciones para que esta identidad quede aquí y lo que nos quede después de esas transformaciones será la inversa, ¿vale? Eh, ¿Cuándo no habrá inversa? Cuando una de estas dos filas sea combinación de la otra, o de las tres filas las que haya. Cuando sea combinación, es decir, que nos quede haciendo transformaciones una fila de cero, en ese caso se tendrá inversa, ¿vale? Aunque antes, perfectamente, podemos hacer determinante y ver si es distinto de 0, ¿vale? Pues empezamos. Método de Gauss. Siempre vamos a buscar aquí un 1, ¿vale? Porque es el elemento que se llama pivotante. Que es el que nos va a servir para multiplicar por un número u otro y sumarle a esta. Porque nosotros lo que queremos hacer es que un cero, ¿vale? Entonces tenemos que ir uno ya. Entonces no tenemos que hacer más nada. Simplemente, a esta fila le vamos a restar. Es decir, multiplicamos esta fila por menos 2 y a esta se la sumamos, le sumamos a esta fila, ¿vale? Se puede indicar así, ¿vale? Esta es la fila 1, pues la fila 2 nueva, F2' va a ser la fila 2 menos 2 veces la fila 1, ¿vale? Multiplicamos por 2 y a esta le restamos esa fila, ¿vale? Si multiplico por menos 2, 2 menos 2, 0, ¿vale? Entonces queda igual. 1, 2, 1, 0, ¿vale? 2 menos 2, 0. 1 menos 4, menos 3, ¿vale? 0 menos 2, Menos 2, y 1 menos, y 1 0, pues 1. ¿Vale? Continuamos. Queremos aquí ahora un 1 aquí, para poder hacer lo mismo, pero con esta fila, para conseguir aquí un 0. Queremos hacer lo mismo que aquí, pero para convertir aquí un 0. Por lo tanto, toda esta fila podemos dividir entre un número. La vamos a dividir entre menos 3, ¿vale? Para que nos quede aquí un 1. Pero ten en cuenta que todo, tenemos que dividir toda la fila, ¿vale? Por lo tanto, la nueva fila 2... La fila 2 será menos un tercio de la fila 2, ¿vale? Por lo tanto, procedemos. La de arriba se queda igual y la de abajo va a ser 0. Eh, menos 3 partido menos un tercio, nos queda 1, ¿vale? Menos 2 partido menos un tercio, dividido entre menos 3, perdón. Menos 2 partido menos 3 es 2 tercios, ¿vale? Menos por menos, más. Y 1 partido menos 3, menos 1 tercio, ¿vale? Ya tenemos lo que queríamos. Queríamos hacer un 0 aquí para volver a tener la identidad aquí. Por lo tanto, a esta le vamos a sumar esta multiplicada por menos 2, ¿vale? Por lo tanto, la nueva fila 1, eh, fila 1' será igual a mm, fila 1 menos 2 veces la fila 2, ¿vale? Por lo tanto, procedemos. A esta le sumamos menos 2 veces esta. Pues vamos. A abajo se queda igual. 2 tercios. Menos 1 tercio. Y a esta. 0, Pues esto se queda igual. Menos 2. 2 menos 2. 0. 1. Multiplicamos 2 tercios por menos 2. Nos queda menos 4 tercios, ¿vale? 1 menos 4 tercios. Factor común. 3. Menos 4, menos 1 tercio. Pues aquí nos queda menos 1 tercio, ¿vale? Un poquito rápido, pero simplemente operaciones, ¿vale? Y 0, menos, menos menos 1 tercio. O sea, perdón, voy a decirlo claro. Menos 2 por menos 1 tercio. Está claro que nos queda 2 tercios. 0 menos 2 tercios. Perdón, ya he considerado aquí el, el menos. Por lo tanto, 0 más esto. 2 tercios, B ya lo hemos conseguido, ya tenemos que ir a la identidad y aquí nos queda A-1. menos La he calculado previamente para comprobar que efectivamente conseguimos la inversa de A, ¿vale? Menos 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios y menos 1 tercio, ¿vale? Este es otro método, muchas veces es más fácil que calcular la junta, la traspuesta y todo, sobre todo que somos un poco dorpe y el método de Gauss es muy sencillo como veis, ¿vale? Lo explicaremos en más vídeos y el método de Gauss aparecerá muchas veces y veréis lo útil que es, ¿vale? Si tenéis alguna duda, preguntarla en el foro o lo que queráis, ¿vale?